Pues lo que se lanza por las redes y los medios de comunicación nos afecta mucho. Toda esa desinformación, sobre todo porque ha nacido una nueva especie humana, los pretorianos de Balcón, que te van increpando, porque ahora mismo en la calle Azcona uno me ha gritado, ¿eh, ¿dónde vas en bici? Ahora igual. Pues la respuesta es muy clara, voy a los mismos sitios que van otros en coche. En este caso, hoy he tenido que ir a mi trabajo a por un equipo de teletrabajo, para teletrabajar desde casa. Llevo dos semanas en casa, solo he salido hoy a esto. Tenía que usar la bici porque necesitaba traer el equipo y me vuelvo a encerrar. Hasta luego. Y no me quito las gafas, me van a quitar.